Amigos, amigas, tenemos algo muy importante, un tema muy bonito para decirles hoy, el cual dice... Fija tu mirada en el horizonte, porque seguro ahí está guardando algo por ti. ¿Y tú qué opinas, mi querido Macoña? Pues sí, a veces cuando estás viendo hacia el horizonte, vislumbras todos tus objetivos, ¿no? Siempre, siempre, siempre toda, la vivo, vida, verdad, toda la vida, toda la vida. Para <risa> Todo el tiempo está mal, tienes que estar viendo, bien? buscando, y que busque encuentra. Y uno crea sus propios, eh? ¿eh? ah claro, crea tus propios cierto. horizontes y tus propias metas y ves y observas y te enfocas sí. y así sí. logras. <risa> Oh, mis hijitos En verdad, la mayoría de la gente No hace una cosa que es fundamental En esta vida y es visualizar Visualizar a donde tienes que llegar A donde quieres llegar Porque si quieres, tienes Y puedes, claro. pero Hay que visualizarlo Bien. Porque se te ocurre algo, pero nada más lo dejas aquí en la chupetera o lo escribes. Pero no lo visualizas y no te trazas un caminito hacia eso, pues no se va a dar. Es pues como si acá la macoña este, tiene una cita en el dentista en la narvar uh. el güey está... Acá en Atizapal y se sale a la calle y se queda hecho un pendejo. Porque no ha visado dónde va, no ha trazado por dónde, cómo. El bien está en los detalles, los detalles son muy importantes. Quiero llegar ahí, qué voy a hacer desde las acciones más pequeñas hasta las acciones más ah. grandes. Eso te llevará a tu meta siempre. ¿A ¿Tú qué opinas, querida Así es, así es. Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina. Si no tienes disciplina nunca vas a poder hacer las cosas que quieres. Así es. ¿Sí? So, lo que orden. Y por eso, se van a poner a dieta. Nos vamos a poner a dieta. También. Si estás hablando de disciplina, por eso, ve ya estás viejito, te tienes que cuidar. <risa> te da un aire, a tu O un desconocido. O desconocido. Sí. No, pero ya fuera de forma, en, ¿cómo se llama? En la cena de animales Ah, estamos haciendo que las doce uvas y, y ahí están pensando, mira era y, y pues no, no, no, no, no, no, no, no hay que esperar a, a, al 31 de diciembre de cada año para sentarse y decir, pues yo quiero ir allá, yo quiero esto, Ay, ¿qué necesitas? ¿qué necesitas hacer? y hay veces que en verdad como ese tipo, son cosas pequeñas algunas, otras a lo mejor más grandes muchas veces para hacer tal o cual, nada más es decidirse, ¿eh? decidirse apuntar y visualizar por ejemplo, ¿a quién no le gustan los coches? y pues yo quiero mi carrito, ¿ok? y ahí sí, ahí sí todo el mundo visualiza y ya se vio hasta dice dicho, ya me vi, ¿no? Ya me vi. Pero en cosas que son más importantes en la vida, ahí no se ve la pica. Entonces, este, es un consejo, mis... Niños, niñas craneanos, cranianas, si nos estás viendo, escucha que se te pegue, porque a mí apenas se me pegó hace ratito, ¿eh? Me lo quitan, sí, pinche cajoso, pero. <risa> no, en serio, este, hay veces que pasan muchos años para que te des cuenta de eso. Y además, la gente, mucha gente piensa que va a tener los resultados sin pasar el proceso. No. Y no hay ves. gente que se quiere subir al barco ya cuando está el barco ya zarpando y no se puede hacer eso. O hacer nada más lo suficiente, lo que es cómodo oh, para ya. esa persona, para llegar a las metas. Y sí, bueno, pues yo sí estoy comprometido, pero no tanto. Sí me comprometo, pero no algo... O sea, la gente muchas veces se compromete, pero no algo que le cause incomodidad. O muchas veces se compromete en algo que ni siquiera puede ser real. Así es. Es otra. Alguien que me gusta mucho, uh, dar la hueva. Uh -huh. Y quiero que mañana se me quite solita sí, no. y me den muchas ganas de hacer ejercicio y de hacer cosa y media. Que no va a pasar, <risa> tienes que visualizar a dónde quieres llegar y, y prepararlo y todo, porque de un día para otro es imposible. Hacer un hábito cuesta ¿Sí? 21 días, no, no sé. O tiempo. otro, no podemos elegir, pero quieres medir un 80? Ah, mira, a ver, qué raro, 32, no son y no, cabrón, esos son imposibles. <risa> en serio, si sí hay gente que planea ondas así, ¿eh? O pues no más ese supositorio de qué chingado se era. Por eso también uno te tiene que visualizar. visualizar desde tu realidad. Exactamente. Desde tu ahora, hoy, aquí. Hay gente que está planeando... Ahora nada más que... A ver, pasa eso? Ahora sí, de todo esto. <risa> Pero ahora sí, ya nada no más que... Ya, me... no, no, es... Hoy, aquí, eh, si hay gente que está haciendo planes, nada más que lleguen ahí ya. Aquí no, ahora, ganas, este no llega. Uh -huh. No llega, no pasa. Por eso, mis hijos, yo hoy ahora <risa> <risa> empecé una dieta ayer. El canico está cargando con, con una compañera esta. Pesa. Eh. ¿verdad? Right, ¿Verdad? Claro. Eso es lo que les queríamos comentar el día de hoy. Niños craneanos, ni niñas cráneanas, pon los deditos arriba y las campanitas de avisos. para que te lleguen los avisos y sepas qué pedo con estos pues pichitos pelones. Coméntanos, coméntanos. Es como cuando jugaba con el... ¡Oh, no conoces, tengo ganas de las manitas calientes de esta crisis <risa> ¡Nos vemos! <risa>